El Cerro Colorado es un paraje, le llamamos nosotros, y bueno, es un lugar muy lindo, para nosotros es un lugar muy lindo. Nosotros tenemos ovejas, vacas, caballos, conejos, chancho. Todo camino de tierra, todo camino de tierra. Eh. Son caminos llanos, o sea, eh, complicados a veces para llegar a distintos lugares, eh, distintos vecinos. Acá en Cerro Colorado, la escuela es el, el punto de referencia y alrededor tenemos algunos vecinos eh, muy cerca, digamos 200, 300 metros. Y después tenemos eh, algunas familias que están más distantes, de 2 a 5 kilómetros eh, cada casa. Esta escuela eh, tiene la característica de que eh, además de funcionar la escuela, eh, al lado funciona... Una posta sanitaria. Y bueno, es mucha la importancia porque, bueno, a través de la escuela por ahí se logran, se logran muchas cosas. El problema es que, que bueno, que no hay, no hay niños para la escuela. O sea, eh, la gente de acá son un matrimonio medio grande y los chicos, todos los que tenemos hijos, van creciendo y, bueno, se van en busca de otro futuro. importa ser porque un seas grande te puede venir alguien, por ejemplo, si no sabes leer, que es lo esencial, alguien puede venirte y decirte eh, fírmame acá que es para, es para ayudarte a vos y puede ser para que para poder firmaste para darle todo tu campo y después sumar y restar. Uno te puede decir un precio y puede ser realmente el otro. En total, uno no va a saber ni sumar ni restar porque eso es lo más esencial restar, sumar, multiplicar, dividir y saber leer. Sobre todo saber leer. Y que están quedando pocos chicos. Está Fabricio que sale este año y tiene el hermanito que entraría pero que el año que viene o bueno, en el otro recién. En el año que viene no en el otro. Y no hay más chiquitos acá. No hay. Porque viste que los, los chicos se van yendo y... Tenemos que acá quedando chicos. Más de todos los jóvenes, por falta de trabajo y porque casi que no hay gente. Entonces, si hubiera más gente, decir che, ¿querés que te vaya a dar una mano? Y ahí te dan un peso. Entonces, la juventud, como no tiene quien le diga eso, porque otros decimos que ayudamos, obvio, y se van, se van a ver o con un trabajo de albanil y así, una estancia, así en otros lugares más lejos. Está bueno que. Eh, un niño que vive en el campo se puede educar en su mismo ambiente, digamos, en su mismo ámbito, que no tenga que hacer eh, 20 kilómetros para ir a recibir la educación. Sí, a mí me gusta mucho el campo, soy de acá, me encanta acá y jamás me iría el pueblo. Yo trabajaría acá cuando sea grande.